De time time los muchos temas que se abordan en biosíntesis eh, uno de los temas que nosotros abordamos es en, encontrar una forma de, como, eh, como dije hace un rato, pues de hacer puentes o de restablecer esos puentes y hemos hablado de que a veces esa interrupción entre el pensamiento, la parte ectodérmica que viene de la embriología la parte endodérmica que viene más de las vísceras, responsable por la emoción la parte del mesoderma que es responsable por el esqueleto, los músculos y la acción ese puente entre la acción, el movimiento, el sentimiento y la cognición pues queda bloqueado, interrumpido, dependiendo de la historia que cada uno tiene. Nosotros vamos a aprender durante la formación, pues, a identificar por qué eso ocurre, a ser sobre todo ágiles, porque son temas enormes, ¿no? Ágiles en saber bastante de todo eso para después hacer tus propios puentes y sobre todo, al tener el paciente delante, el cliente delante, no engancharte en el diagnóstico y sí conectar con la persona, porque el, el diagnóstico te... Eh, muchas veces es una interferencia, ¿no? Aunque la gente quiere todo es diagnóstico, tener su nombre y su sello para saber, ah, lo que me pasa es esto, ¿no? Ya puedo tener la excusa de no soy bipolar y por eso me dan cosas, ¿no? Entonces eh, parece que la, la excusa del diagnóstico es no, yo es que tengo esto, entonces eh, me dan cosas, ¿no? Entonces una de las una de las áreas o de las de las partes que trabajamos es cómo observar, por ejemplo, los tres grandes bloqueadores que tenemos conforme nos vamos desarrollando en nuestra historia que también se manifiestan en el cuerpo entonces esos tres grandes bloqueadores por ejemplo son la nuca la garganta y el diafragma eh, en, en biosíntesis en la psicoterapia corporal el cuerpo lo que ocurre lo que piensas cómo funcionas va a quedar siempre expresado en el cuerpo también lo que pasa que por ejemplo cuando yo me doy cuenta de una cosa y hay un error que se piense cuando yo tengo conciencia de algo es suficiente para ver una transformación y no es verdad Aparte de tener conciencia, yo tengo que llevar eso a mi soma y tengo que aprender a respirarlo y tengo que darle tiempo al cuerpo porque en realidad él es más lento que la conciencia. A veces yo ya sé lo que tengo que hacer, pero yo no soy todavía capaz, o la pulsión no me acompaña a concretizarlo. Pero también es verdad que el cuerpo no distingue lo real de lo imaginario, entonces si yo me mentalizo que tengo miedo, mi cuerpo se queda con miedo aunque no tenga una gente que sea... Persido, ¿no? entonces hay que darle tiempo a la conciencia hay que darle tiempo para que asiente y hay que darle tiempo para que se vaya y haga su efecto en lo que será el soma y que le acompañe de alguna forma devolver las, la energía que ha sido robada por creerse otra cosa y se ha quedado desconectado qué quiere decir este, esto que os estoy diciendo ocurre que por ejemplo en la nuca que es un esta parte a haber un bloqueo en la nuca que es en esta parte entre la cabeza y la columna eh, hay, cuando nosotros tenemos muchas tensiones aquí y vamos por ejemplo a ir más, más a, lo, a las tensiones más obvias, no solo porque tengo el ordenador y porque estoy siempre con el IP, del iPod el del IP, y todos los hay no sé cuántos smartphones que tenemos los, los bichos ahora con los que parece que no podemos vivir ¿no? los aparatos. Eh, sin ir más lejos por ejemplo ¿quién es, quiénes son de las estructuras o de los diagnósticos que tiene habitualmente más tensión aquí en el cuello. Es imposible o casi imposible encontrar a alguien muy paranoico, muy desconfiado, muy controlador, ya llevado a extremos psiquiátricos, al paranoico que tiene un disturbio de la confianza y de sentirse perseguido. Es casi imposible encontrar a alguno que no tenga un dolor enorme aquí, en esta zona, toda esta zona occipital. Cuando tú tocas a un paranoico en esa zona, los dolores son inmensos. ¿Por qué? y toda la persona que es muy controladora acostumbra a tener mucho dolor ahí. Llamamos a eso dolor, podemos llamarle bloqueo, te, podemos tener hernias, hay varias, a, a varias zonas. Estoy hablando de una forma muy simple para que identifiquemos algo para, para, para tener una especie de pensamiento clínico ligado a eso. Cuando tenemos un bloqueo en esta zona, por ejemplo, hablando de una, de una historia en que la persona es muy paranoica y tiene mucho control y mucha tensión, ¿qué es lo que está ocurriendo? El movimiento que la persona ha hecho para vigilar es este. Es un micromovimiento que compromete toda la estructura de la columna porque todos los movimientos que hacemos neuróticos comprometen todo el eje de la columna. Nos descontrolan los anteromaxilofaciales, que te puedes controlar por completo la columna y al, des al desorganizarte la columna, aunque no parezca con micromovimientos, te desvía los órganos, te desvía las tensiones y compromete las hormonas, compromete el ejercicio, compromete el movimiento y compromete lo que te desgastas. Eso es muy amplio. Pero, por ejemplo, en este caso, de bloqueo aquí, que puede ser crecientemente mucho, bloqueo porque hay dolor, bloqueo porque hay hernia, bloqueo porque hay tensión, bloqueo porque hay inmenso dolor, hay muchos tipos, pero hay mucha gente que tiene mucha tensión aquí. Vamos a decir, ni, ni que se absorba la tensión, significa que hay una dificultad de pasar del pensamiento para la acción. Entonces, yo estoy demasiado en mi cabeza, demasiado en mis sensaciones de lo que me llega del mundo a través de los canales principales de los sentidos lo que veo lo que oigo los principales sentidos girando la piel que es el mayor y es uno el resto de los sentidos principales andan en la, la parte ectodérmica lo que viene me asusta y entonces yo lo veo y entonces me bloqueo la energía se queda aquí eh, para yo ampliar mi, mis parabólicas no me quedo con mucha mucho mirar mucho oír y entonces mi columna no recibe la energía suficiente yo no puedo hacer, entonces decimos que una persona tiene bloqueo en la nuca cuando eh, le cuesta ir para abajo, ahora vamos a ver qué es para arriba, le cuesta ir para abajo le cuesta ir de la cabeza, de lo que piensa, de lo que recibe, de lo que piensa o, in, o visualiza para abajo, que significaría ir para la acción piensa, piensa, piensa, pero no concretiza no se marcha de la relación ¿Qué es concretizar tiene que marcharse de la relación, no se marcha, tiene que buscar otra vida, no la busca, tiene que salir de esa casa, tiene que decir lo que tiene, que a, a tener una acción, tiene que mandar a aquel lugar al jefe, tiene que dejar de comer no sé qué cosa, tiene que hacer cosas que son importantes, que ya las sabe, pero el cuerpo no va, ¿ok? Sí. Eso es la dificultad de ir de arriba, para abajo pero los bloqueos aquí pueden ir de arriba para abajo o de abajo para arriba entonces también puede haber aquí un bloqueo en que estoy demasiado en la acción demasiado en la acción pero no quiero pensar yo hago, hago y hago y me ocupo y me ocupo y me ocupo para evitar entrar en contacto con algo que yo sé que tengo que cambiar como tan simple como, por ejemplo, hago y hago y hago, y no para, para descansar, no me pregunto por qué no me gusta ir a casa por la noche, evito ir a casa porque en realidad no me gusta mi mujer, no me gusta mi marido, evito y me ocupo, y entonces hago de todo para estar siempre ocupado, para evitar el contacto con lo que me hace más difícil, pero digo que estoy ocupado. O simplemente no hago cosas que son eh, buenas para mí, eh, pero hago cosas que me ocupan. ¿Entendéis? La terapia casi que ocupacional para no darme cuenta de algo, pero el día que me doy cuenta y esa es mi, mi fantasía, que me doy cuenta y me muero y os acordáis que no nos queremos morir por mucho que digamos, no nos queremos morir el cuerpo no se quiere morir incluso el suicida no se quiere matar el suicida quiere matar lo que siente, quiere matar el sufrimiento, como no encuentra otro escape entonces mata el cuerpo para matar el sufrimiento, pero no hay, no hay ningún ser que se quiera morir lo que se quiere es matar lo que se siente se bloquea se... entonces sea porque el bloqueo es ascendente, sea porque el bloqueo es ascendente, el terapeuta tiene que ir aprendiendo y descubriendo y sintiendo qué es. Para dónde tiene que llevar la energía, para cómo puede ayudar a la persona a respirar, a moverse, para ir poco a poco haciendo los movimientos, ganando seguridad, haciendo un lugar seguro, experimentando psicodramáticamente en, la, en, la, en el consultorio. También hay muchísimas formas de recuperar el movimiento perdido y el, y el movimiento que quizás sean pequeños movimientos, ¿no? Eh, otro bloqueo es la garganta, ¿Eh? uno es aquí en el cuello, en la nuca, ¿eh? estamos usando los principales, luego hay muchas variaciones, la garganta, que es la dificultad entre el pensamiento y la emoción, entonces el nudo en la garganta nuevamente puede ser dificultad de ir para abajo o dificultad de ir para arriba, la dificultad de ir para abajo y el bloqueo aquí, que puede simbolizar bloqueo, dolor, la bola, anginas, Recurren, recurrentes, sí. faringitis crónicas, que nada es crónico, es por, como dicen, lo, lo crónico es porque no se sabe todavía cómo curar, ¿no? es como no han sabido todavía cómo curar, por eso se llaman crónico. Luego deja de ser crónico porque ya saben cómo curarlo, sabemos cómo curarlo, y porque hay mucha discusión sobre lo crónico y lo mortal. ¿no? Entonces, eh, dificultad de ir para abajo, entonces hincha, hay problemas con la faringe, con las glándulas con el, y con la tiroide. ¿Cuánta gente tiene disturbios de la tiroide? Porque no ha dicho cosas, porque no ha expresado o verbalizado o no se siente con valor para que su voz sea oído. Muchísimas, muchísimas disturbios del vocio, de la, de la, de la tiroide. Entonces es una dificultad de ir a ese lugar en que la emoción tengo miedo que me mate. Si voy y le pongo palabra a esa emoción, me conciencializo, llevo la conciencia a lo que estoy realmente es triste. Por ejemplo, eh, yo muchas veces pongo este ejemplo. Me ha dejado mi novio y lo que yo tengo ganas es que le atropelle un camión. ¿No? No, yo no quiero que le atropelle un camión. Yo quiero que vuelva. Yo quiero expresar mi tristeza. Pero lo que yo digo es que quiero que le atropellen dos camiones. Entonces quiero que él tenga, como decía una paciente mía, que tenga un bloque enorme, colocaba muy mal sus necesidades, decía yo quiero que tenga una enfermedad lenta que se le caiga la piel lentamente, que tenga fiebre no mucha, pero constante y, que, y durante cinco minutos me escribió todo lo que deseaba para, y yo le dejé expresar y expresar, y, expresar. ¿Y tú crees que así se ha no, no, yo no quiero que se muera, yo quiero que sufra es diferente, morir será bueno yo no quiero que se muera, quiero que sufra esto es trágico cómico estaba en la eh, la rabia blanca que llamamos, que es la neurotización, la venganza, el recalcamiento que es extremadamente patológico, en que en realidad la necesidad es entrar en contacto con que realmente por algún motivo, eh, sea el que sea no válido para mí, pero válido para la otra persona, ya no te ama. Entonces es, ¿no me ama? ¿Cómo no me ama? Pero, pues no te ama. Entonces, eh, poder estar en contacto con la tristeza y darse cuenta de que no te ama y de que ese, ese sentimiento por la otra persona de, de, para ti se ha, se ha ido y que tú tienes tu responsabilidad y la otra tendrá la suya, es algo para respirar, es algo para dejar sentir, estar con. ¿Sí? Hasta que eso ocurra. Bola, anginas, hipotiroidismo eh, tumores, cuerdas vocales con, con exceso de, de interferencia, ¿sí? Por ejemplo posibilidades. Eh, nódulos en las cuerdas vocales o que ya se junten. Hay muchas patologías. Aquí, aquí, aquí, en todos lados. Esto es un acordeón, un acordeón digital, eh, controlado, con control remoto. O sea, es esto. No el cuerpo, toda la parte del cuerpo es cada uno es un acordeón digital con control remoto. Entonces... Eso sería la dificultad de ir para abajo, ¿no? Pero también hay la dificultad, bloqueo aquí, de ir para arriba. Entonces, para arriba sería la dificultad de ir de la emoción para la cognición. Yo siento, siento, siento, siento, pero no quiero pensar eh, qué es, no quiero ponerle nombre, no quiero nada. Pero siento. El otro no sentía y este siente, siente, siente, siente la tristeza, siente la rabia, pero solo siente. Él es muy difícil entender que a lo mejor pues eso es un proceso, que va a acabar, no siente, siente, siente y entonces hace movimientos y explota, explota, explota explota y muchas veces es tan de explotar que pide constantemente que los otros le cuiden, que los otros le cuiden, que los otros no le dan, que los otros no no se acaba nunca el pedido y el pedido yo necesito y necesito y te necesito y las relaciones se transforman en necesidades y no en compañeros cuando la persona dice yo te necesito para vivir, no puedo vivir sin ti, es terrible y entonces la emocional o la emocional, estoy hablando por supuesto exageradamente, patológicamente, eh, necesita del otro para existir porque no se sostiene a sí mismo. O en casos muy extremos y muy de nuestra cultura, más de los pasionales, dicen, oh, y sueltan aquello de, tú eres feo, tú eres gordo, tú eres... que Yo soy espontáneo y verdadero, digo todo lo que sea no, bueno, no, una bestia que no, no, la cosa para la conciencia. Porque no, se no, decir todo lo que se piensa por decir. Hay un diálogo entre dos partes, la doble presencia. Es, yo siento, yo siento, voy a encontrar un encontrar y quizás y voy te voy a decir algo si estás Si por preparado Voy oír, voy todo observar todo eso. Ahora, no, no, no, no, yo soy yo verdadero muy verdadero y no, no, tú no, porque tú no, no, no, que piensas, que tú pero tú eres fea, y tú eres idiota, y tú y tú y un tonto y yo, y pues, yo, soy así. Soy muy Soy <risa> ah, muy no, no, no, no, para nada Menos, pues esconde, esconde porque, es, es, es, no, es, es, es, porque lo que se ve es terrible, entonces no es fácil, ¿no? Pero hay, hay confusiones teóricas entre qué es lo ser espontáneo y qué es una bestia, un volcán. O sea, expresión es diferente de experiencia. Yo puedo tener una experiencia contigo de contacto, de hablar de cosas profundísimas, o yo puedo simplemente expresar y necesitar un espejo para yo ¡buah! vomitar todo lo que soy yo, quedarme como en un pancho y tú pegarte todo mi veneno y yo decir, ¡ay, qué bien me queda y tú! ¿Y a mí te quedas? ¿Qué hago con todo esto, no? No, eso no es vincular, eso es usar el otro como un saco de. agresión, Sí. Pero hay confusión entre la espontaneidad, hay confusión entre la intensidad y la calidad, confusión entre la apatía y la serenidad. El otro día una paciente mía decía, sí, sí, muy emocional, muy aquí, en, con un bloque aquí muy grande, pero que estuvo guau, guau, guau. Entonces estábamos hablando de la meditación, de la respiración, ya poco a poco haciendo sus pasitos, muy lentamente, de la serenidad, y me dice, hay varias que me dicen eso de vez en cuando, serenidad, sí, serenidad, serenidad, pero tengo que decirte una cosa, y yo la tengo que decir, porque si no la digo, pues, en fin, serenidad, eso me suena apatía, aburrido, a gente de la New Age, a gente que utiliza cosas largas, que no tiene emoción, que todo es maravilloso, qué aburrimiento, qué cosa más falta de, de emoción, digo, no tiene nada que ver. Una persona serena de manera ninguna es una persona apática. Hay una confusión entre la serenidad y sentir y apatía. Una persona serena es una persona que está en contacto y que lo vive todo mucho. Cuando es alegría es mucha alegría, pero cuando está triste, porque es triste, es muy triste. Y cuando está rabiosa también lida con su rabia. Pero contacta con eso y hace su curva y se da cuenta. Cuando estamos hablando, la diferencia entre dolor y sufrimiento es eso. El dolor es algo que es necesario. Una cosa triste, la tengo que vivir. Cuando yo no lido bien con la tristeza, la niego o todos los procesos neuróticos, yo arrastro el dolor y no acaba la curva, entonces entro en sufrimiento. Lo que tratamos en el consultorio no es el dolor, tratamos el sufrimiento. Es la mal gestión de cualquier cuestión que tenga que ver con el sentir, con la expresión, con la experiencia. Y entonces hay muchos bloqueos que tienen que ver con llevarlo para ese lugar y la comprensión profunda y hay un espacio de pausa y de lentitud que se necesita un cierto ritmo para cada uno que te da espacio para estar y después de estar sin huir estar en contacto aparece la comprensión profunda que es lo que necesita el el, el fueguito, el, el, el volcánico el volcánico espontáneo bruto necesita tiempo para darle tiempo que a la comprensión aparezca es una espera, un tiempo, un espacio para que se ligue el botón aquí, ¿sí?, ¿tiene sentido esto?, pero eso tarda su tiempo y necesita dedicación y tal. La conciencia completa o la consciencia, mal, llámale más evolucionada, más pura, el granada de iluminación, yo la entiendo como algo que une todas las partes, mi cognición, mi sensación, mi acción, mi energía, mi parte espiritual, concepto transpersonal de quién soy yo, contacto con mi propia muerte, mi ética interna, mi corazón, mi comprensión, mi generosidad, mi comp todo eso, son muchas cosas. Es como vivir en pareja. Ay, yo como nos amamos tanto, pues aunque nos estemos matando, eh, luego lo resolvemos todo en la cama, pero nos amamos mucho, somos almas gemelas, ya no puedo más con las almas gemelas. O sea, somos almas gemelas, nos matamos 90% del tiempo y 10% del tiempo te miro. Y veo luces y ángeles y cosas que brotan, y yo no aguanto más eso, porque yo no entiendo eso de las almas de esa forma. Entiendo la base, pero no es eso. Eh, o sea, vivir en pareja no es solo amar y sentir en un sentimiento fuerte. Yo puedo tener un amor muy grande por una persona y ser imposible, a no ser que me trabaje mucho y otro también caminar juntos. Es necesario conciencia, tolerancia, territorialidad, cedencia, diálogo, diálogo, diálogo, diálogo, diálogo, diálogo, dormir bien, comer bien, aguantar a su familia, soportarla, amarla, tener paciencia otra vez, otra vez tolerancia, otra vez no sé qué, otra vez no sé cuánto y mil cosas. Y si todo eso junto funciona, entonces viene bien. Ama y, y dile que es tu alma gemela porque entiende como tú. Si no, llámale otra cosa. Llámale otra cosa. No le no les sabes llamar eso, o sea, estás aquí, estás en la sensación. Entonces, el último bloqueo, que es lo que me gustaría que experimentásemos un poquito para observar nuestro cuerpo, como si fuese una especie de chequeo hoy. Llevarnos un poco eso, porque ya creo que eso ha solta, eso soltado mucha materia, ¿no? Mucha... No, no se ha soltado no, mucho. Sí, no, no, pero está bien. Sí, está bien. Ah, es sois <risa> obsesivos, Hoy esta mañana hemos estado hablando no, de los obsesivos, sí, compulsivos, sí, sí. nunca, nunca es suficiente y tal. <risa> saco roto. Saco roto, A mí ah, me encanta, me encanta. Y bueno, este último bloqueo, porque me gustaría que experimentásemos un poquito los tres, ¿no? El último bloqueo es el diafragma. ¿Eh? y el diafragma es entre la columna ¿eh? entre la columna y la, la parte diafragmática y aquí sería la dificultad entre la acción y la emoción sea en un sentido o en otro, hay quien está demasiado en la emoción y se queda solo en la emoción sin moverse y hay que está demasiado en la, en, el, en la acción y no puede pasar para la emoción que son los que se ocupan muchas veces de estar siempre ocupados haciendo cosas para no sentir, que es el, el, el discurso de si yo paro, si, si yo paro no puedo, ¿no? Tengo que estar ocupado, ¿no? mucha gente dice eso, ¿no? Yo lo que tengo, tú lo que necesitas es estar ocupado. Nuestra sociedad eh, carga mucho a la gente para que seamos funcionales, ganemos mucho dinero, tengamos muchas cosas para llenar el vacío, para que no pensemos y llegamos todos, uh, hagamos todos lo mismo, votemos todos a los mismos y no veamos otras opciones, ¿no? It's time for, time, for two. It's time, for, time for two. It's time for tough to truth It's time for truth